¿Quieres empezar con buen pie en Rust? Aquí yo te traigo 10 consejos para principiantes eh, que muchas veces la gente no aplica y deberíais de aplicar. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal. Y hoy estamos en otro nuevo vídeo de Rust. Ya sabéis que llevo ya más de 100 horas en estas dos últimas semanas que llevo jugando Rust y creo que ya tengo ese nivel para poder dar... Esos consejos que a mí me hubieran servido mucho al empezar en este juego Y que no me voy a esmerar mucho más Y sin más dilatación, como siempre os digo, vamos dentro del vídeo Lo primero que deberíais de hacer para empezar bien con buen pie en este juego, mejor dicho Es tocar los ajustes del juego para sentiros cómodos eh, Tenéis millones de vídeos en los que os explican configuración En mi canal mismo tenéis un vídeo para tener la mejor O para mi caso, la mejor configuración para PvP Con mejor visibilidad, mejores FPS Vamos, que tenéis mil vídeos, pero tenéis que tocar todo eso Igual que los ajustes, los controles Para saber más bien cómo queréis vosotros tener vuestros ajustes De una forma que os sintáis cómodos y notéis el juego fluido Después de eso, ya tenéis el ajuste del juego Tenéis que entrar en el juego Siempre la gente eh, lo típico que hace con la roca es picar piedra, picar madera, hacerse herramientas, no eh, Recomiendo que lo primero que tienes que hacer es una lanza o un arco, recomiendo que te hagas lanza porque es más barato A no ser que encuentres tela o en donde hayas spawnado haya mucha tela Pero es mejor tener un arma porque con la piedra puedes picar madera y piedra pero no puedes matar tan fácil como con la lanza o con el arco y ya sabéis que en las playas normalmente hay muchísimos nakeds, muchísima gente que quiere joderte nada más empezar. Así que recomiendo que te hagas lo primero un arma para poder defenderte mientras looteas para hacerte tu base. Luego los tres siguientes consejos vienen hilados a uno que es dónde vivir. Una vez ya tienes tu loot, una vez ya tienes tus dos primeras armas que son la lanza y el arco, tienes que saber dónde situarte y dónde vivir. No recomiendo vivir en la playa, no recomiendo vivir en el puñetero centro del mapa, pero sí que recomiendo... Tres varios spots, por decirlo de una forma Que son cerca de monumentos, por el tema del loot Ya que hay muchísima chatarra, hay muchísimas cajas Así que cerca de los monumentos tendríais que vivir O cerca de la nieve también, porque con el frío Pero recordar que tenéis que ir con ropa Con el frío es muy difícil que rusen Porque como se mojen, se mueren de frío Es un poco lioso ir a raidear una base en la nieve Por ejemplo, los días que llueve no pueden raidearos O sea, os salváis de muchas en la nieve O si no, vivir cerca de ríos, por el tema de la comida Porque hay muchísimas calabazas eh, y eso da una vida increíble, ya sabemos que en este juego mucha gente se muere de hambre Y es difícil a veces encontrar comida en algunos puntos del mapa Y bueno, y si la islas 3 cerca de monumentos, cerca de la nieve y con un río cerca eh, O sea, tenéis una base de locos, perfecta, mmm, chapó, os como todo El quinto consejo que os doy es que hagáis las casas triangulares, ¿vale? Tenéis también miles de vídeos de cómo hacer casas en y bases inraideables para solo, para trío, para dúo, para... Quad, para lo que queráis en, en, en Rust. Yo os recomiendo que hagáis lo que estáis viendo en pantalla, o a lo mejor con una capa menos, y luego os explicaré cómo ir mejorando esta base. Hay que añadir un par de cosas para que la base sea menos raideable, pero siempre acordaros que no hay que dejarla en paja. O sea, nada más construirla, tenéis que intentar aunque sea madera, por lo mínimo, porque con... Baja os destrozan la casa de dos flechazos, o sea que es una pérdida de tiempo. Una vez de las casas triangulares, ya tendríais que colocar vuestra cama dentro de la casa para spawnear y os recomiendo que si tenéis tela de sobra, os coloquéis algunas camas fuera del área de vuestra casa ¿por qué? porque si os raidean y os matan dentro de casa y estáis conectados tenéis la oportunidad de aparecer fuera de vuestra casa e intentar conseguir echar a esa persona, matarla aunque a veces es muy difícil porque apareces desnudo y ellos pueden llevar armas o a lo mejor no, simplemente yo que sé, en tu servidor hay un tipo de kit con arco, tenéis suerte, le dais mochaza y para su casa, pero lo recomiendo yo siempre que pongáis camas fuera de la base también, una vez ya tenéis las camas, tenéis la casa, el sitio donde vivir, vuestras primeras armas los ajustes, <ríe> tenéis que mejorar la base. ¿Esto como se hace? Muy fácil. También looteáis bastantes materiales y tenéis que ir mejorando la primera capa, que se llama la capa del núcleo. Los dos cuadrados que veis en el centro, donde están vuestros cofres, vuestros hornos, vuestro armario... Ahí tenéis que ponerlo todo al máximo nivel posible. Y luego ir añadiendo lo que se llaman las capas de cebolla, que son estas cosas que estoy viendo triangulares, porque son dos paredes más que tienen que romper para entrar al núcleo. No sé si lo entendéis. Así que con esto la base sería un poco más difícil re-raidear, Ya os digo, en este juego puede ser que te duermas, tengas la base más difícil de rayar del mundo Te vas a tu cama a dormir, te despiertas al día siguiente, vas a jugar y ya no te queda nada de la base es así el juego, no tenéis que tirtearos ni enfadaros por ello. A lo mismo que digo, el juego te van a raidear sí o sí, al final te van a romper la base mil y dos mil veces. Lo mismo digo con las armas, no hay que tener Gear Fear, se llama de esta forma. No tenéis que tener miedo a perder vuestras armas. Si conseguís en un cofre cualquier arma, yo que sé, una pistola, un AK o un subfusil, cualquier cosa que hayáis conseguido, no vale de nada tenerla en los cofres. Porque no vais a matar a nadie con ella, va a estar ahí parada hasta que os raiden y os la quiten sin haberla probado ni siquiera. Sacar esas armas a pasear, intentar matar gente, intentar sacar luz con esas armas porque la verdad es que merece la pena. No vale de nada tenerla ahí en el baúl porque cuando la tengas en el baúl un día, dos días, te raiden, te la van a quitar y no la habrás ni tocado. Y esta también viene hilada al siguiente consejo. Mejora tu aim en PvP, apréndete el recoil de las armas. Esto como lo hacemos, hay miles y millones de servidores en los que puedes practicar el recoil, que no los recomiendo, y muchos servidores, como yo llamo, PvP, de por 1000, por 10000, por 100.000 apareces con armas directamente, apareces con comida, apareces con todo directo para pegarte. Tenéis que entrar a estos servidores, como veis en pantalla, escribís simplemente PvP y os saldrán con los que tienen más gente. Y ahí vais practicando cómo se dispara, cómo se usan las armas y así aprendéis un poquito de cómo ganar estos PvP. Y bueno, y por último, que no quiero tampoco que el vídeo se haga súper extenso, tenéis que ver mucho contenido de rust En Twitch hay muchísima gente súper puesta en el juego, súper viciada al juego y que os darán muchísimos mejores consejos que los que doy yo. Pero bueno, también os digo que os podéis pasar por mi canal de Twitch, dejarme un follow, ya veis los directos que hago de tantas horas diarios de Rust y me lo estoy pasando muy bien en este juego. Así que bueno, no voy a añadir mucho más, que el vídeo se va a hacer largo. Un besazo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos prontísimo.